Hola, Hola, mis amores, bienvenidos a Sola de Arte, un espacio de Cuba Debate TV para hablar de cultura. Llevábamos algunas semanas fuera de línea, pero hoy nos volvemos a conectar y tenemos acá con nosotros a Abel Gerórez. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar tu invitación. El placer es todo. Menos. A ver, músico, ¿por qué la música entre tantas carreras que pudiste haber elegido? Pues, para mí eso es una pregunta, de hecho no la había hecho nunca, yo creo que sería como voluntarle aquí, ¿por qué? Me pongo una necesidad, yo no puedo vivir sin la música y me di cuenta de eso desde ¿eh? bien temprano. Yo creo que antes de hablar ya cantaba. ¿Vienes de una familia musical o fue algo que surgió a, a ver, A pesar de que en mi familia no hay ningún músico profesional, mi papá sí creció en un ambiente cultural, solo que mi papá eh, tocaba la guitarra de manera autodidacta, es eh, poeta, músico, poeta, loco, todas esas cosas las, las dejé en mi papá. ¿Como todos los cubanos? Sí. Pero mi papá tiene una visión de, de, del arte muy particular y creo que entre él y mi mamá me inculcaron eso, ¿no? Yo nací en 1989 cuando vine a tener conciencia mis primeros recuerdos son del año 94, 93 que estábamos en pleno periodo especial, los apagones y tal pero para mí los apagones eran una fiesta porque en el apagón mi papá sacaba la guitarra empezaba a cantar con cinco años me salía un burjón de canciones en el Silvio que son, son cosas habituales para un niño, ¿no? y creo que ese ambiente fue lo que, donde me fui forjando ¿no? como, como el artista que soy. Después entraste en la escuela de Manuel Saumel. Eh, mis abuelas eh, y mi mamá tuvieron a bien llevarme por este camino y sa el sacrificio de ella fue grandísimo porque realmente uno es un niño, uno va para donde te lleven de hecho yo iba a la escuela de música a Mataperreal también, no iba ni siquiera como una acción, eh, hay una cosa que se llama un ciclo de interés, ¿ya? que es un año entero, ellos estaban llevando una vez a la semana a, la, a las clases de música y iban haciendo como una decantación de los alumnos que mejores actitudes tienen y realmente mi abuela se pasó un año entero llevándome a la escuela con ese momento que me quedaba un poco distante de la casa y hoy, de adulto es que realmente yo reparo en el sacrificio que represento para ella eso ¿no? y se lo estaré agradecido y en deuda con ella infinitamente ¿Con qué instrumento entraste? Estudié guitarra a nivel elemental hasta noveno grado. Porque mi abuela, que es muy guarosa, es el término, que era muy guarosa, se siente a un día con, con Pedrito algo que la, los hijos, Adrián y Adriana, los más pequeños estaban ahí en, en el círculo interno conmigo, y le comenta que yo me pasaba el día cantando. Para mi abuela, yo era el mejor cantante del mundo. Como todas las abuelas. <ríe> Como todas las abuelas, es trabajo de ella, imagínate. Y entonces, eh, Pedrito le comentó que si lo que me interesaba era cantar, que los instrumentos óptimos para mí era el piano o la guitarra. Para empezar a estudiar piano por el canal académico, ya estaba muy grande, porque el piano se empieza a estudiar en tercer grados. Con 8 años yo venía a 10, estaba en Entonces, nos decantamos por la guitarra, había una guitarra en la casa, yo estaba familiarizado con el instrumento, a pesar de que mi papá no me dejaban ni acercarme a su guitarra. Pero esa fue la elección y. Después me decanté por otro instrumento porque ya la guitarra, el perfil académico es eh, clásico, netamente clásica y ya cuando yo estaba, llevaba dos años de guitarra ya yo sabía todo lo que me interesaba a ella, que eran los acordes, para las canciones, pero entonces lleva mucho estudio ser un buen estudiante para que redundancia, un estudiante sobresaliente en la guitarra, eso lleva horas y horas de estudio, yo nunca he sido eh, la persona de, de dedicarle horas sentado a un instrumento. Yo me paso muchas horas de mi día generando música, pero muy pocas aplicándola al instrumento, ¿no? Entonces, como estudiante, fui bastante deficiente. ¿Y el canto también fue algo que tenías dentro? Siempre canté, y el objetivo siempre fue cantar. Lo que pasa es que, llegada a la adolescencia, nosotros los, los varones tenemos en la pubertad un cambio muy brusco en la voz, en la voz y entonces hay mucho descontrol cuando tenía como 12, 13 años me empezó a cambiar la voz y, y no podía cantar nada, todo era un desastre, los gallos que se me iban eran enormes, era, eh, era un problema grande y realmente pasé dos o tres penas y como que eso me condicionó un poco, ya más adelante, cuando tenía 18 y 19 años eh, empecé a tocar bajo en algunos grupo, en alguna ocasión soy bajista, me grabé de bajo, finalmente tenía en medio, Empecé a tocar en algunas grabaciones que hacía coro, apoyaba a los coros, la gente decía, oye, que ¿tú estás bien? Siempre seguía escribiendo canciones, eso sí. Pero no cantaba mis canciones, no era la idea. Incluso la idea era darle mis canciones a intérpretes. Y que ellos Sí, sí, lo mío era tocar y componer, yo no quería cantar. Entonces, llegado cierto momento empecé a tratar de contactar con algunos algunos intérpretes importantes y me decían, me pedían, no, no que los entiendo, ¿no? porque no todo el mundo tiene el tiempo para sentarse con un completo desconocido y una guitarra a que te muestre algo que puede ser bueno o que puede ser un absoluto desastre. Entonces estás ahí sentado y tú dices, bueno, sí, está bien, pero no. Entonces me pedían grabaciones y decía, bueno, si yo tuviera la, la posibilidad de grabarme, eh, no estaría convocándote a ti para mis canciones. una ¿no? contradicción. Entonces, eso me hizo un poco centrarme en... Oye, mira, yo creo que el primer paso para pa probar la variante que sé es grabar. Entonces en el año 2003 grabé mi primer demo, un demo de cinco canciones, que tuve la suerte que muchísimos amigos que son músicos importantes del país formaron eh, parte de ese demo, Alejandro Facón en los pianos, Miguel Coma, director y musical de, y productor de Soy Lizzie Brother. Eh, Pablo Lorenzo, Alejandro Saúl, que es uno de los chalistas más agrandeados de nuestro país. O sea, fue una cosa muy inocente, pero que fue quizás esa semilla que, bueno, que ya está empezando a fruir. ¿Pertenece ¿Perteneces a Vincuízo? Sí. ¿Cómo llegas a ¿cómo esta casa discográfica, una de las más importantes del país? Yo eh, soy súper arrojado, súper atrevido para mi vida, para la parte profesional, para lo que son soy yo. <risa> Otra cosa, soy, yo soy pavuado, soy lo más introvertido, no soy introvertido pero sí soy muy pavuado para mi vida profesional pero para la profesional siempre impresivo echado para adelante, entonces me senté a conversar con unas personas oye yo quiero hacerme un disco, ¿cómo es la cosa para hacer un disco? entonces me mandaron a ver, me dijeron ah, ve a ver a Mario Escalona Eren. en Eren, ve a ver a Mario Escalona, pero realmente ir a ver a Mario Escalona para un disco es como, no sé, pedir una cita con un 10 canales para una dieta de eh, pollo. O sea, no es su función eh, hacerme el disco, ¿no? El Entonces, yo fui con toda la inocencia sé si del mundo, mi mochilita para Jerem. Oiga, hola, yo vengo a ver a Mario Escalona, la secretaria se me volvió en el ¿Me Dice, ¿usted tiene cita? No, no importa, porque yo espero. <ríe> se venía bajando una persona y le dice, fulanito, orienta al muchacho porque él está muy muy perdido, <risa> fui a dar a Arte y Repertorio de Gren, presenté el proyecto, eh, ellos lo aprobaron, las, los términos que me ofrecieron en aquel momento que no me parecieron, que eran los mejores de los que podía exponer con lo que yo estimaba que, que traía, y luego Elizabeth Sala, jefa de comunicación de Artex, me decanta para José Manuel, me dice que a ver José Manuel que sigue, que es gerente de producción de Big Music y José Manuel me recibió con los brazos abiertos, eh, me trató con las mismas creencias, de, de la misma manera que trató, a, que trató a, al difunto, que trataba al difunto Alberto, a él revés, o sea yo me sentí entrando por la puerta de Big Music, que ese era mi sitio la mayor parte de, de, los, de las personas con las que me doy antes, le entregaba el tipo y decían, sí, yo te llamo José sea, Manuel, con una absoluta transparencia, lo que le llevé, lo puso, lo reprodujo. Me dijo, ¿qué tú quieres con esto? Y ahí yo sabía que yo quería porque nadie en la vida me había hecho esa pregunta. Y yo le dije, no, eh, no sé, que, que ustedes me ayuden. decir. no, nosotros estamos aquí para ayudar a nadie. Vamos a ver lo que quieres. bien Entonces, yo me quedé flipado. ¿Qué madre? quiero? ¿Qué quiero? No Ahora vamos a hacer esta pregunta. ¿Quién soy? No. entonces, eh, subió esta, este binomio mío con Big Music que mientras ellos no se cueste, yo voy a seguir ahí con ellos porque realmente tengo una deuda de, de fidelidad. Carrusel es una realidad. Hermosa realidad Carrusel. Mira, eh, cuando uno hace un primer disco eh, son muchas las cosas que uno desconoce. Mi primer disco una parte de mí en su momento, en el momento en que yo lo terminé me lo pusieron en la mano. yo Para mí era el mejor disco del mundo. Para mí estaba por encima el nivel de cualquier ópera prima, ego y cosas personales. A las dos semanas ya no soportaba el disco, porque uno va creciendo, uno aprende a escuchar música, aprende a, a valorar estándares internacionales, que llegado un momento eh, ya no me satisfacía una vez. Con Carrusel me tomé el trabajo de de participar en cada, a pesar de que no acabare el proceso creativo, me, me encargué de participar en cada uno de los momentos. Entonces, eh, es un disco que fabriqué con mis manos, entonces eh, eso va a marcar siempre eh, un, un producto especial, ¿no? En todo el, el disco está disponible en San Luis, en la plataforma de Música cubana? ¿Qué otras vías tiene el público para poder acceder a la música? Mira, el disco eh, tiene 12 canciones, pero nosotros... Eh, mi y yo decidimos no ponerlo a disposición del público completo. Porque me pasó con el primero que entregué el disco en las emisiones de radio, entregué el disco a todo el mundo, lo, la gente en la radio pone las dos o tres canciones que le gustan y te desechan las otras ocho o nueve porque es, es natural, es normal. Pero entonces cuando uno hace un disco, por lo menos yo le pongo un empeño muy grande y todas y cada una de las canciones que incluyo dentro del disco estimo que se merecen un, una, una pausa, ¿no? un, una, un momento de reflexión para disfrutarla Entonces, en el afán de conseguir eso, decidimos fraccionar el disco en cuatro volúmenes de tres canciones y lo vamos a estar liberando bimensualmente cada volumen. El pasado 24 de mayo liberamos el primer volumen, está integrado por tres temas, una colaboración y otros dos, eh, que diría un nombre Calidoscopio. Es un volumen es una muy especial, Caleidoscopio es una canción de las que más me satisfacen de las que he escrito. Eh, es el primer videoclip del disco. Otra canción super especial dentro de ese volumen es Adrexle tu y Gotasar. Bueno, es que si me pongo a lo de especial es que es una canción, no. todas van a ser especiales, Son ¿no? Como hijos. Pero mira, Galeidoscopio eh, comercialmente me funciona mucho. El resultado del audiovisual fue espectacular. Adrexle de tu digo y es una canción de agradecimiento. A mí me dio por sentarme a pensar cuántos hilos tuvo en mover el universo para que yo me encontrara a en la persona correcta. Y mi, mi imaginación fue tan lejos hasta Julio Cortázar pasó por la fábrica de helado, pasó por to todas las cosas que tuvieron que llegar en el momento justo para que yo diese con la persona indicada. Y está Desnúdate también en este primer volumen, que es la canción que escribí para pedirle matrimonio a mi esposa. Entonces, es un volumen muy especial y que ya está a la disposición del público en todas las plataformas. Está en Sandunga, está en iTunes, en Spotify, en Apple Music, en Deezer en todos lados. Es una de las virtudes que tiene mi disquera. Entonces, eh, yo creo que, que eso, lo único que necesitamos ya, ya, a nuestra parte está hecha, ahora solo resta que el público haga suya estas canciones que realmente se hicieron con muchísimo en varias entrevistas te definen como un filósofo de la vida. ¿Por qué crees, ¿por qué crees que, que es esto? ¿Te consideras así? ¿O, o cómo, cuál es tu musa? ¿Cómo compones tus canciones? ¿En qué es? A mí lo que me pasa es que yo, yo me considero una persona de pensamiento. ¿no? Entonces me hago pensar en cosas que a veces eh, otras personas no lo hacen. Pero para nada me considero un filósofo ni nada por el estilo de hoy cuento mis historias de la manera que me parece adecuada y de una manera que quizá intentando no decir lo mismo que dicen otros. Eh, yo creo eh, conversando un día con, con Israel Rojas, Israel me dice que él es el, que lo que lo de Guaya no donde estaba es que él era el tipo de la nación diferente y yo intento aplicar eso para mi para mi mi, mi, mi, mi obra ¿no? mi creación prefiero Calidad que cantidad, yo puedo cada vez que agarro la guitarra escribir una canción Tuve un periodo que lo hice, cada vez que agarraba la guitarra yo escribí una canción Y tengo 18 o 20 canciones que es el 1, 1.1, eh, son versiones cada una de las otras Y ninguna de ellas tampoco es quizá sana especial Entonces decidí que hasta que yo no tuviese una tesis contundente, algo que yo eh, encuentre especial o que pueda tener un poquito de luz hasta que yo no encuentro esa tesis y no me siento a escribir la canción. El ejemplo más claro es, por ejemplo, esta misma galidoscopio. Eh, estaba en la entrega de un premio de poesía con el maestro Fernando Rodríguez Sosa y, y el maestro, toda la genialidad que lo caracteriza, le preguntó al premiado qué significaba para él la poesía. Y yo que estaba sentado ahí, yo era un colado medio, me pongo a pensar en qué cosa era para mí la poesía. Y entonces, me di cuenta que la poesía es una herramienta que usamos todos, algunos más ingenuos, algunos que preferimos eh, distorsionar esta realidad. Es una herramienta para ver la vida de una manera más bella. Entonces se me ocurrió la idea eh, de eso, eh, que el amor es esa herramienta y por eso se na nace en esos versos que dicen que amarte es como ver la vida a través de un caleidoscopio. Besos, espejo, luces de paz, como un destino de otro. Entonces eh, voy tratando de encontrar esa frase especial, esa melodía eso que convierta que mi obra en algo memorable y que hable de ti, sobre todo que mi canción hable de ti hable de, de él que está sosteniendo el celular eh, porque yo no escribo para mí hay muchos, muchos creadores se hacen una armadura eh, una protección para que cuando su música no funciona con el público dicen no, yo no escribo para el público si tú no, si no escribieses para el público no te pararías delante de un micrófono a cantar la canción la cantas en tu baño, en tu ducha y ya yo pienso que lo mejor es quitarnos esa coraza y dice mira, yo sí trabajo para usted. Que eh, no es otro. Una nación no puede hablar de todo el mundo, o oh, sí. Lo hemos visto en ejemplos, sí. canciones que ya que han sido palos enormes y que vemos desde el más encumbrado intelectual hasta la persona eh, más eh, simple, más sencilla, con disfrutar de la misma nación. entonces Intento que Me objetivo es pues ese, que mi canción hable de ti y que en algún momento de tu vida, una canción mía te acompañe. De eso se trata esto, más allá de los veo o no, yo creo que, que lo que yo quiero para mí y para mi obra es eso, formar parte de la vida de, de alguien. Si es una persona y me va al concierto de una persona, ya yo estoy agradecido y esa canción cumplió su objetivo. Si son cien, mejor. Diez me da igual pero sobre todo que mi canción sea una parte importante de, de tu vida. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, ¿Tus redes sociales cuáles son? Abel... Mira, bajo el te de búsqueda, arroba, Abel Jerones Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Tenemos otro sí. canal de YouTube. Vienen uh -huh. por allá, suscríbanse activen la campanita para que no se pierdan ningún estreno. Estamos en Instagram, en Facebook. Tenemos también un... En Telegram. En Telegram tenemos un canal también que ahí está todo lo que hemos grabado. Tenemos una página de fans, Abel Jerones fan oficial que ahí también pueden estar atentos, ahí estamos siempre ofreciendo sorteos, entradas para las presentaciones, así que ya saben, que a sí, apoyen, no, no, no, nosotros los artistas necesitamos de público más de lo que el público necesita de nosotros, yo siempre lo digo, si yo no escribo la canción hoy, la va a escribir a alguien más, y la vida del público va a seguir siendo exactamente la misma, y sin embargo la mía no, entonces yo necesito de público y me debo a, a él. Me decías que precisamente te presentarás también en el Cuba. Mira, lanzamos el disco eh, Carrusel el pasado 2 de julio en Mataza. Pero, eh, queríamos hacer una presentación en la, aquí en la ciudad de La Habana, y escogimos el escenario de Arte en la Rama. El viernes 12 de agosto eh, vamos a estar dando un concierto de presentación ahí y se van a estar vendiendo todos los materiales que, he tenido, que hemos ido produciendo con Big Music. Y va a haber una conferencia de prensa, vamos a estar conversando sobre el disco en el Salón de Mayo y después el bueno, muchas gracias de nuevo por, por aceptar esta invitación y estar acá. A ustedes, si les gustó este video denle un me gusta y compártelo. Nos vemos la próxima semana aquí en Zona de Arte.